¿Qué tal amigas? Bienvenida nuevamente a mi canal de Costura Fácil. Hoy me gustaría de tener unos minutos de diálogos con vosotras para agradeceros y daros las gracias cordialmente por el seguimiento de mi canal Manobri Costura Fácil. Pues gracias a vosotras hemos conseguido los 3162 suscriptores hasta el día de hoy. Os agradezco vuestros comentarios, en ello indican Muestra de apoyo y palabras maravillosas que me hacen seguir siendo vídeos con la misma ilusión hasta ahora. Quisiera compartir con vosotras ideas importantes que creo que os cantarán y que mis vídeos de costura fácil os sirva de gran utilidad. Pues para ello, si aún no lo habéis hecho antes, suscríbete a mi canal Manoli Costura Fácil. Pues gracias por estar ahí y hasta pronto.